ahora está la revolución junto al pueblo para defender la soberanía popular la paz del país y quiero insistir en eso la paz porque hay una campaña permanente y sobre todo en estos últimos días y últimas horas donde quienes precisamente lanzaron desde el gobierno Todas las formas de violencia contra el pueblo. Y quienes ahora, manteniendo sus espacios de poder, han diseñado y han lanzado distintos, distintas acciones de violencia contra el pueblo, contra el gobierno, contra la revolución, ahora pretenden decir que yo soy el violento. ¿Eh? Fíjense, por aquí salen... Por ejemplo esto ¿Eh? Esta propaganda del no Vamos a, vamos a, a mostrarla aquí ¿eh? Fíjense ustedes El no lo vamos a pulverizar dentro de una semana El 15 de febrero Pero fíjense ustedes esto Fíjense ustedes esto Miren, miren, miren ustedes hasta dónde llega la desesperación de esta gente y sus laboratorios, ¿no? Esto es un mensaje para mí y para el pueblo. Tratar de manipular, castiga a los delincuentes, no reprimas a nuestros hijos. Y entonces muestran esta foto, que es una foto de un evento que ni siquiera ocurrió en Venezuela. Es una protesta de grupos... ...populares, juveniles... ...trabajadores... ...contra la globalización... ...eso fue en otra parte... ...no recuerdo exactamente dónde... ...en Alemania... ...esto ocurrió en Alemania... ...y entonces ellos traen la foto... ...y la ponen aquí, ¿ves? ...tratando de manipular... ...la mentira... ...la mentira... ...ahora yo estaba oyendo... ...un discurso de algunos de los dirigentes de la oposición... ...diciendo que bueno... Que Chávez nos va a quitar desde la bicicletica hasta las casas. Eso es lo de ellos. La mentira, la mentira y la mentira. Aquí estamos nosotros. La verdad, la verdad y la verdad. La verdad. Bueno, la verdad y la paz. Nosotros somos garantía de paz. Ellos son garantía de violencia. La paz plena, la pla, la paz estructural, la paz integral.